La crisis carcelaria genera reacciones en la Asamblea Nacional. Hay cuestionamientos y atribución de responsabilidades al gobierno. Uno puede no tolerar, porque es gravísimo, pero comprender que haya un primer amotinamiento y matanza en las cárceles. Puede hasta entender que haya un segundo, pero ya no un tercero. El tercero ya es responsabilidad de este gobierno. El gobierno ha tenido seis meses para atender problemas que ya se conocían con anticipación. Además de exigencias. La renuncia inmediata de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, de la comandante de policía, Tanya Varela, de la secretaria de Derechos Humanos y directora del organismo técnico del sistema de rehabilitación social, Bernardo Ordóñez, del gobernador de la provincia del Guayas, Pablo Rosemena. La falta de información y pronunciamientos por parte del presidente de la República, Guillermo Lazo, ha sido uno de los puntos más cuestionados. Pero desde la bancada oficialista se justificó al primer mandatario bajo el argumento de la cautela que está directamente relacionada con la magnitud de la crisis. Nosotros hemos querido ser cautos en que primero se sostenga esta reunión para que las decisiones que debe conocer el pueblo ecuatoriano en materia de la crisis carcelaria puedan ser de conocimiento de cada uno de ellos y sobre todo entendamos que lo que estamos afrontando no es cualquier hecho. Sobre las decisiones que se han tomado a nivel de gobierno, han habido cambios que se han comunicado a través de los diferentes decretos, al igual que la comunicación oficial. Si legalmente hay que hacer alguna modificación por el tema de la prisión preventiva, habrá que hacerlo, pero tampoco que tiren la pelota a quienes no son. No es esto culpa de la Corte Constitucional, no es esto culpa de la Asamblea. El gobierno nacional tiene en su facultad, la, eh, la posibilidad de de alguna manera resolver este, este tema En este marco, el Pleno de la Asamblea Nacional analizará la crisis carcelaria con base al informe que fue aprobado por la Comisión de Seguridad y Soberanía del Estado El documento tiene más de 500 páginas La fiscalización que nosotros tenemos que llevar es sobre cuánta plata se gastó en este estado de excepción porque se supone que en un estado de excepción se destinan recursos extras ¿Qué pasó con esa plata? ¿Destinaron esa plata a qué? ¿Cuánto se controló? qué no se controló. Esto tiene que responderle no a la no solo a la Asamblea Nacional, tiene que responderle al pueblo ecuatoriano. Las leyes existen, las normas están lo que se tiene es que aplicar a través de los operadores de, de justicia, estos son los jueces, los fiscales. La sesión del Pleno para analizar la crisis carcelaria ha sido convocada para este miércoles a las 10 horas. Si bien no tiene el carácter de vinculante, la Comisión de Seguridad hace una serie de recomendaciones a los ministerios encargados del ramo, al presidente de la República y al Consejo de la Judicatura. 72 horas después de la reciente ...en la penitenciaría del litoral, que dejó como saldo preliminar al menos 62 muertos y 42 heridos. La mañana de este lunes, la situación estaba más calmada en los exteriores del reclusorio, aunque seguían llegando familiares en busca de alguna información esperanzadora de sus allegados. Esto ya se pasó del límite y todos dicen que la policía entra mentiras, son mentirosos. Son mentirosos. Ellos cuando están siendo asesinados claman que entre. Nadie entra. Es lo mismo, amigo. Y mire más que todo, cuando ya termina esta, este caos que ven hartas personas, ahí supuestamente en mano, Pero después uno viene, no les dan ni de comer, no les dan agua, no les dan nada. En el perímetro del centro carcelario aún estaban colgadas las pancartas con el sentir de los familiares de los reos. Frases como no más o presidente la penitenciaría necesita del estado, resaltaban entre las demás. Los efectivos tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas entraron en una caravana que duró varios minutos. Junto a ellos también llegaron la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y la comandante general de la Policía, Tanya Varela. Allí se reunieron junto con autoridades del SNAI, pero también participaron de un operativo al interior del centro carcelario mientras que en los exteriores, los rostros de los familiares de los presos reflejaban la preocupación e impotencia al no poder hacer nada. Nuestros hijos están muriendo, por favor, tenga tengan compasión de nuestros hijos. No solamente mi hijo, están dos sobrinos aquí, inocentemente, caballero. Esta madre, por ejemplo, nos contó que su hijo debía salir en septiembre pasado, pero justo para esa fecha se dio la mayor matanza de la penitenciaría de litoral, en la que fallecieron al menos 118 presos. Y ahora su hijo corre peligro y no sabe qué hacer, pues hace varios días que no tiene noticias de él. Quiero que por favor me ayuden, porque ahora la audiencia me dejaron para el 25 de noviembre y de aquí a allá mi hijo, ¿me le puede pasar alguna cosa? ¿Él en qué pabellón está? En el 3. Por otra parte, la noche del domingo se conoció a través del Decreto Ejecutivo 255 que el presidente de la República, Guillermo Lazo, aceptó la renuncia de Bolívar Garzón a la Dirección del Servicio Nacional de Personas Privadas de Libertad, (SNai) y encargó la dirección de la institución a Fausto Cobo, quien ya había estado al frente del cargo. Se ha conformado un acuerdo nacional por la crisis penitenciaria que de inmediato implementará lo siguiente. Primero, se iniciará el proceso de pacificación a través del diálogo bajo el respeto de los derechos humanos y con el apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales. Segundo, se enviará un proyecto de ley de defensa ciudadana a la Asamblea Nacional, el cual será elaborado por el Ministerio de Gobierno, con la participación de la Procuraduría General del Estado. Tercero, el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia coordinarán acciones en el ámbito de sus competencias para el más ágil y efectivo trámite de los beneficios penitenciarios solicitados por aquellas personas privadas de libertad. Cuarto, se mantendrá la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para mantener el orden y la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario de manera indefinida, de conformidad con la Constitución y con la ley. Quinto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá la participación de los ciudadanos en mesas de diálogo entre el Estado y la ciudadanía, incluyendo el propósito de acompañar un proceso de reparación integral a las familias afectadas por esta tragedia. Sexto, se tramitarán indultos a ciudadanos con enfermedades catastróficas que se encuentren en los centros penitenciarios. Y de igual manera, la Fiscalía General del Estado contribuirá con la aceleración de los procesos investigativos para la seguridad de los ciudadanos. Estamos... El presidente Guillermo Lazo dentro de esta sesión también señaló que el Estado ecuatoriano se encuentra gravemente amenazado por mafias del narcotráfico. Asimismo, extendió un sentido pésame para las familias de los reos fallecidos en la masacre de la penitenciaría del litoral. Los hechos conocidos en las últimas semanas, las funciones del Estado se encuentran profundamente consternadas por las pérdidas humanas, y se solidarizan con las familias de las víctimas de los hechos ocurridos en el sistema penitenciario. Asimismo, reconocen que el Ecuador se encuentra bajo una grave amenaza externa por el ataque de las mafias del narcotráfico. Las mismas que pretenden tomar control de los centros de privación de libertad en el país y quitarnos la tranquilidad en las calles y ciudades. Por eso, las funciones del Estado, en un acto de responsabilidad con el país, hemos acordado acciones conjuntas para dar una respuesta integral a la seguridad ciudadana, conforme lo señala el artículo 226 de la Constitución. Entre las autoridades que participaron en este gabinete estuvo el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, la fiscal Diana Salazar, así como también la titular del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, el presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, el director del SNAI, Fausto Cobo, la comandante de la Policía Nacional, Tania Varela, y también representantes de las Fuerzas Armadas.